A todos bienvenidos al canal. Bienvenidos un día más a World Thunder, escenario dominación Túnez. Esta vez salimos con tanques americanos, un BRD 6.7 y aquí el T26E5. Es el que últimamente me estoy dedicando a fulear. El pobrecillo es un tanque pesado, muy pesadito y incluso. Solamente lo poco que llevo Fuleado con él es Nada, lo básico Extinción de incendios Reparación Y algo de munición Así que tema mecánico Y orugas Este pobre cuando está a lo mínimo Lo nota bastante, sobre todo con una cuesta Así que tampoco es Una gran cuesta Pero Sufre bastante, bueno Saliendo desde la zona norte, noroeste para ser más concretos, tres zonas por conquistar, cuando salgo siempre desde esa zona, pues venga, aquí parecía que cago un poco más de vidilla, 250, sí, 250, 225, eso es un cuadrante, aquí ya parece que la cuesta abajo nos impulsa un poco, y vamos evidentemente hacia la zona, venga, el amigo ha dejado capturar la zona no sé cuál, la C, sí, sí, sí ahí está la mayoría, apenas nadie ve, y aquí vamos, cuatro compañeros dos a mi izquierda, pues todos somos tanques pesados, los que vamos a venga, estamos ahí a 130 metros venga, T-34, ese compañero ahí encima venga, soy un disparo eh, la primera marca, aquí lo tenemos un cazacarros ahí Ahí está. Pues está es justo... Ahí. Al otro lado del puente. Pues ahora ha bajado la rampa seguramente. Ojo, el loro aquí arriba. Vamos a ir con cuidadito que normalmente por ahí arriba donde están esas palmeritas. Ahí se suelen apostar con bastante frecuencia. Incluso yo lo he hecho. Claro, justo cuando parte desde esa zona. Venga, la zona no la está pisando nadie. No sé qué esperan. Vamos, vamos allá. Vamos a aprovechar la cuesta abajo. Venga, para que este pobrecillo. Ahí. Venga, tomando la zona. Tenga un poquito más de vidilla. Venga, vamos despacito. Venga, aquí eh. Venga, este compañero se abre a la fiesta. E6. Venga, zona capturada. Bueno, y empiezan a aparecer anclitos por aquí Venga, vamos a ver Cazacarros, el que posiblemente Marcaban antes Y un carro ligero Venga Estás esperando que vaya yo, ¿no? De Venga, tío Así no hacemos nada Vamos al lío El tío está por aquí Vamos a ver el pájaro Por ahí no lo veo Venga, el loro, mirado ahí arriba, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hombre, ahí está, perfecto, en tanquetilla, muy bien, va, vale, el tío estaba esperando a ver quién ha asomado. y encima de lateral, bueno, hemos tenido suerte, pero esa tanquetilla, si tiene cargas huecas, pues posiblemente nos hubiera hecho mucha pupa, el... T26-E5 Si algo bueno tiene Es el blindaje frontal de la torreta Por lo demás es muy pobre Pero el blindaje frontal de la torreta Es bastante aceptable Es De frente Es difícil En estos BRs Si te cubres bien todas partes menos la parte de la torreta es siempre entrando de frontal te puede salir una buena jugada lo que no me gusta de este tanque es lo relativamente lento que es y los proyectiles venga ese compil M36 vaya le acaban de meter un cebollazo pero vamos o sea tenemos compañía parece parece ser que eso ha venido de ahí de la izquierda Venga, vamos a ver si al, alguien se digna por aparecer o hacer algo de ruido. Afirmativo. Esas marcas están muy lejos, están en C. Bah, estoy yo aquí solo, y hay los dos compis allá abajo, debajo del puente. Acojonaos. Acojonados. <ríe> Pues nada, aquí va a ser cuestión de empezar poco a poco, venga, aquí está tomándose? Bien, poco a poco avanzando, ¿qué he hecho? Nada, nada, esa marca no vale, Pompis. bueno, a ver si alguno esa marca lo hace salir, ojo al loro, Nada. cadáveres ¿Ves? ahí, ahí arriba a ver ¿qué es eso, ahí venga vamos, marca, marca, marca, venga, vamos a ver a ver, a ver, a bajo pero qué rápido eres recargando, tío, una carga hueca me ha destrozado justo por el blindaje inclinado bueno, venga, vamos a aprovechar un vehículo de apoyo que tenemos para el T26-5 y volvemos a carga a este bicho, poco a poco hay que fulearlo Bueno, el JPZ nos ha reventado Justo la parte esa de arriba Donde suelen Colocarse y están empezando A tomar la zona A Y la zona B ¡poh! Madre mía Se nos está yendo La partida al garete Venga, ese tanque pesado ¿Qué hace ahí? 750 Vamos a ver Los cuadrantes Más o menos 500 Un poco más arriba, 750 En la loma alta, el JPZ Esta vez No vamos a ir por el mismo camino Vamos a intentar coger por la parte de la izquierda A ver si el compañero es capaz de aguantar Venga, la zona B la estamos perdiendo La zona C Ahí están marcando Venga, la zona B, perdida Venga, vamos a defender la zona A y, hombre, atacamos el punto C, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos? Cuatro, cuatro compis ahí en la zona C Malo será Venga, este tanque, el pobrecillo Es muy, muy lento Bueno, al loro Aquí ya la cosa se pone seria Bueno, incluso a estas alturas Un tanque ya relativamente rápido Como el cazacarros es el JPZ Se puede encajar en un momento aquí Pero en un momento Vamos a ver, tengo compañía, ¿quién es este? Otro, otro colega, otro de 26 Por ahí El tío está por ahí, venga vamos, animen Vaya, han tomado C ¿A dónde iban todos, todos corriendo hacia el respawn Y se han dejado detrás a uno que se ha tomado C Y han tomado B Y la zona A no estamos tomando Esta partida bah, Se está yendo al guano Venga, compi, vamos a tomar a. Por lo menos los que estamos aquí. Venga, y el enemigo está capturando la zona. Ese dispara unido de allí. Al ah, loro. Pues claro, de alguna habrá tomado B. Venga, ese está destruido. Un avioncete por ahí, vamos a ver. Venga, vamos a ir nosotros a por A. Vaya, mi compi acaba de caer. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. La zona C es de ellos. Han caído todos en el respawn. La zona B también. Y en la zona A, pues está empezando a tomarla. Las tres zonas prácticamente perdidas vaya desastre, bueno pues ahora aventurarse con este tanque tan lento hacia la zona B yo creo que eso es un auténtico suicidio meterse por ahí en medio así que pues nada, nos volvemos a que está más cerca por lo menos por eso y también tenemos aquí un poco más un poco más de cobertura para ponernos camuflar. Hay más rocas, más arbolitos, pero ahí en medio estás muy expuesto yendo a Pues nada, no la jugamos aquí en a. No nos queda otra. Ya, a lo que sea. Esta partida se acaba de dar la vuelta de mala manera, la llevamos muy bien. Venga, esa marca, justo a 225 metros, a 220. Justo aquí, a mi izquierda Venga, otro compi, este es un m Este es un poco más rápido Venga, esa marca Venga, el compi está tomando A el que sea O sea ha largado O está cerquita Sin pisar Venga pues A jugársela Esta partida La estamos perdiendo A pasos agigantados pues, Así que venga Tomando A No nos queda más remedio Eso ha sido una explosión ¿No? Parece que sí Vamos tomando A ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso sido es un disparo ¡Hombre! Aquí tenemos al colega Venga, tú no te escapas, es muy blandito. Este sí lo he pillado. Un M4-1. Este es un tanque ligero. Este es. Este es muy rápido. Este seguramente es el que ha tomado. Se ha alargado, vuelto a tomar. Y nada, a ver, aquí cuántos compis hay. Hay tres. Venga, atacamos el punto B con liga. El... ¡Ah! Ese cayó, joder, macho. Ese tanque pesado. El enemigo capturando la zona C. <coughs> Venga, esos van para el respawn, ¿no? Para el respawn de los enemigos ahí en G3. Pues nosotros nos largamos hacia B. Venga, vamos, qué lento eres, tío. Vamos, hay que trabajar con esta. A ver, esa marca. Madre mía, estoy vendido. Como me pilla subiendo, estoy vendido. Venga, vamos, date prisa. Venga, vamos, vamos, vamos. No, el tío se asoma. Venga, pues es que esté ocupado. Venga, vamos a alargarnos rápido de aquí antes de que nos pille. Que eres muy lentito. Ahora, venga. Ahora vendemos segunda, pero en... para subir mejor, primera. Venga, vaya zambombazo. Vamos hacia ver Nos hemos largado todos aquí de la zona. y la. Ah, cazacarros. Ahí justo. Delante de mi compi. Ese tanque pesado. Al loro. Al loro con la bajada esta. Vamos a ver. Que muchas veces se apuestan ahí en la esquina. Esperando a que alguien pase o alguien baje. Bueno, como siempre. No se ven. Pues están bien escondidos. Venga, vamos a, a quitarnos de aquí de medio E3, ahí en el río Se mm -mm. pista del respawn, ¿no? 7.25, sí, sí, sí Venga, pues vamos hacia B A ah, nuestro ritmo ¿Al que podemos? Ah, qué desastre de partida Ah, incluso la respawn, ahí tenemos a dos ahí haciendo. Vamos en agosto, venga. Por aquí echamos un vistazo. Cazacarro sigue ahí. Mm, visitante, a ver, ahí está perfecta Esa marquita a ver, a ver. Casi dos cuadrantes, 500 al camino, 450. Venga, bien. Ahí está, otra tanquetilla. Este, este, es, este es vehículo, este es rapidillo. ¿eh? Bueno, como siempre, adelantando, adelantáis un poco el tiro. Ajustáis el ojímetro y nada, a probar. 4.50, pues era una buena distancia. Bueno, hemos llegado al sitio. Hemos llegado aquí a B, ahí ha caído otro, mi compañero que era un tanque pesado. Y aquí... Esto está lleno de gente esperando que alguien se meta en vez. <ríe> Tiene toda la pista. Estamos a 140 metros aquí atascándonos. 130. Qué mala mala impresión me da todo esto. esto está demasiado tranquilo. <ríe> se huele la tragedia. Venga, el loro. Esa parte de aquí es un buen sitio también para pillar a todos que bajan hacia... B venga la agüita rápido nos metemos rápidamente aquí en el agua estamos cerca de b venga ahí, a la... joder macho están tomando a pues nada venga tomando b desastre venga, ese disparo está muy lejos otro disparo venga ya tengo varios que me han visto Seguimos tomando B, llamando muchísimo la atención. Venga, vamos a tomar B, vamos a tomar B, a ver si podemos. Eh, ese disparo viene de la onde, de la izquierda, a ver, a ver, a ver, de dónde, de dónde, de dónde, a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, ¿Qué es eso? Venga, un Fiat, ¿no? Ahí, perfecto. Muy bien, destruido. Vaya, Tiger 2. Hemos Golpe final. La vez, la será Venga, el tercero en el equipo. Ah, esta partida, estaba ya. Era un desastre. Nos estaban volviendo locos. Tomando las zonas cada vez que nos largábamos. Eh, Se han En fin. Vaya. Bueno, vamos a ver Gaging. qué allí. Que nos depare esta partida. Habiendo sido terceros. Habiendo la perdido. 15.715, 89% de actividad. Cuatro objetivos, cuatro críticos, cuatro impactos Bueno, en fin Y seguimos en la investigación del M60A Buah, Desastre, partida en Túnez Bueno, por lo menos hemos podido julear poco a poco los tanques americanos. ¿no? Acordaros abajo, caja de comentarios, enlace, Discord, Escuadrón Ibis, Facebook e Instagram y os dejo también el enlace del canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido tono en dominación. Tú con los tanques americanos de 6.7. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo.